Los beneficios medicinales del nopal. Uno de los beneficios medicinales del nopal es que ayuda al cuerpo a excretar las grasas que se ingieren en los alimentos. Otros ensayos sugieren que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Además, puede disminuir los síntomas del abuso del alcohol. Según un artículo de la BBC, los pacientes que desean introducir el nopal en su dieta deben tener en cuenta que pueden experimentar efectos secundarios. Algunos de los efectos adversos son diarrea leve, náuseas y sensación de plenitud estomacal. El nopal tiene un alto contenido de agua, entre 90 y 92%. Además, este Completo de minerales, entre ellos el calcio, potasio, magnesio, sodio y pequeñas cantidades de hierro, aluminio, entre otros. También es rico en fibra, vitaminas A, C, K, B1, B2, B3 y B6 y clorofila. Su riqueza en fibra soluble hace que posea un efecto de saciedad y de reducción en la absorción de grasa a nivel intestinal. Esto contribuye a la disminución de peso. Además, las fibras vegetales de nopal controlan el exceso de producción de ácido gástrico y protegen la mucosa del estómago e intestinos. La presencia de fibra dietética ayuda a diluir la concentración de células potencialmente cancerígenas que se puedan presentar en el colon. Con ello se previene en cierta medida la aparición de este padecimiento. Esto se debe a sus altos antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres que envejecen la piel. Además, ayuda a regenerar las células de la piel para permitir la cicatrización de las heridas. Los aminoácidos y las fibras que contienen actúan de manera conjunta con efectos antioxidantes. Por su parte, las vitaminas presentes previenen la formación de placas grasosas en las arterias, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades del corazón. El nopal, también conocido como tuna o chumbera, y cuyo nombre científico es Opuntia ficus, indica es una especie de planta perteneciente a la familia de los cactus, que suele crecer en zonas áridas, siendo utilizado en diversas preparaciones culinarias, formando parte de la gastronomía de algunas regiones de México y de América Latina. Diversos estudios han demostrado los beneficios que tiene la ingesta de nopales para la salud, siendo considerado un superalimento, ya que es un alimento rico en polifenoles, polisacáridos, flavonoides, vitaminas, fibras, grasas poliinsaturadas y proteínas que le confieren diversas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e incluso hipoglicemiantes. Las partes que pueden consumirse son sus flores, las semillas, su fruto y sus pencas. Además, pueden conseguirse de diferentes colores, verdes, blancos, rojos, anaranjados y amarillos, por ejemplo. Además de esto, también puede ser utilizada en forma de té, mermelada, aceites esenciales y se puede conseguir en productos de cosmética y de belleza. Número uno: Controlar la diabetes. Algunos estudios indican que consumir 500 gramos de nopal pueden ayudar a regular el azúcar en la sangre en personas diabéticas debido a que contiene polisacáridos, fibra soluble como la pectina y otras sustancias que ayudan a disminuir el azúcar en la sangre y regular la acción de la insulina. Número 2. disminuir el colesterol. Los nopales aparentemente actúan a nivel de los receptores de colesterol malo, LDL, en el hígado, ayudando a reducir el colesterol en sangre. Además de esto, es rico en grasas poliinsaturadas como el ácido linoleico, oleico y palmítico que ayudan a disminuir el colesterol LDL, aumentar el bueno HDL, y evitar el surgimiento de enfermedades cardiovasculares. Número 3. Prevenir el cáncer. El opal contiene compuestos antioxidantes como fenoles, flavonoides, vitamina C y vitamina E que protegen a las células de los daños causados por los radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo. De esta forma, ingerir entre 200 a 250 gramos de su pulpa pudiese ayudar a prevenir el cáncer. Número 4. Proteger las células del sistema nervioso. Este tipo de cactus contiene diversas sustancias como la nicotiflorina, por ejemplo, una sustancia que ejerce un efecto protector y antiinflamatorio sobre las células neuronales, disminuyendo el riesgo de demencia. Número 5. Favorece la pérdida de peso. Los nopales son un alimento bajo en calorías y rico en fibras. Por ello, el incluirlo en conjunto con una dieta hipocalórica ayudará no solo a disminuir el aporte de calorías, sino que también aumentará la sensación de saciedad disminuyendo el hambre. Número 6. Mejorar la digestión. Los nopales son ricos en fibras, principalmente pectina y mucílagos, un tipo de fibra soluble que ayuda a mejorar la digestión y el tránsito intestinal, reduciendo los síntomas tanto de diarrea como de estreñimiento. Además de esto, ayuda a evitar el desarrollo de úlceras gástricas. Actuar como un antiviral. También se han encontrado que el nopal posee propiedades antivirales, principalmente contra el virus del herpes simples. Propiedades del nopal El nopal posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, hipoglicémicas, antimicrobianas, anticancerígenas, hepatoprotectoras antiproliferativa, antiulcerogénica, diuréticas, antivirales y neuroprotectoras. ¿En qué cantidad se debe consumir? Se recomienda incluir los nopales directamente en la alimentación. Alrededor de unos 200 a 500 gramos proporcionan los beneficios mencionados anteriormente para la salud. uno suplemento en cápsulas. En el caso de los suplementos todavía no existe una dosis determinada. La mayoría de los suplementos recomiendan al menos una dosis entre 500 a 650 miligramos por día, siendo necesario la realización de más estudios científicos al respecto que comprueban su efectividad y toxicidad. 2. Suplemento en polvo. El suplemento de nopal en polvo puede ser utilizado en batidos, jugos, tortillas, sopas, ensaladas y alimentos horneados. La dosis que suele ser recomendada es entre 2.5 a 5 gramos por día. Recetas con opal. El nopal puede consumirse en jugos, ensaladas, en tortillas y en mermeladas. El opal posee unas pequeñas espinas. Estas deben ser retiradas con un cuchillo antes de ser consumido. Efectos secundarios. Algunos posibles efectos secundarios de la ingestión de nopal en forma de suplemento son dolor de cabeza, náuseas, diarrea o aumento de las heces. Contraindicaciones. Mujeres embarazadas o durante el periodo de la pancia no deben ingerir suplementos a base de nopal, ya que no se sabe a ciencia cierta si son seguros o no. Si es diabético y está ingiriendo medicamentos hipoglicemiantes, consulte con su médico antes de consumir nopal, ya que podría causar hipoglicemia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.